Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Stepintora Pintora y aquí estamos con el sorteo de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. Como ya sabrán, de los anteriores sorteos, estos Pokémon los reparto en dependencia al número de suscriptores. Empiezo con 3 legendarios, y si se supera la cifra de 300 suscriptores, habrá un cuarto legendario a sortear. Y como siempre, alguien va a decir... Pero si hay más suscriptores, tengo menos posibilidades de ganar... Pues no... Tened en cuenta que no todos los suscriptores pueden estar interesados en ese Pokémon, porque lo tengan, porque no les guste, por el motivo que sea. Cuantos más suscriptores, más aumentan las probabilidades de que te toque. Como han podido ver durante todo el vídeo, el Pokémon legendario del vigésimo aniversario que toca este mes es Sainin, el legendario oculto de Pokémon Diamante y Perla, allá por el 2007, eh, hace justamente unos 10 años, que fue repartido en el evento especial de Japón. Este Simon en concreto fue repartido como regalo misterioso online en julio del 2016. Viene con el EOGF, la ID 07016, y tiene la habilidad Cura Natural. Y también tiene los movimientos Fogonazo, Aromaterapia, Sustituto y Energibola. Nintendo lo repartió a nivel 100. Yo lo repartiré tanto en las versiones antiguas como en Pokémon Sol y Luna. Como ven en la parte superior izquierda, he añadido unas estrellas que hacen referencia al tipo de sorteo en el que estamos. Y muy pronto, en la i de información arriba a la derecha, dejaré un vídeo donde explico lo que significa este código de estrellas y la base de cada tipo de sorteo. Aunque para hacerte más fácil las cosas, todavía pondré las condiciones para conseguir este Pokémon, así que ¡vamos a ello! Los requisitos que debes cumplir para llevarte este fantástico Shining son... En primer lugar, suscribirse o estar suscrito a mi canal de YouTube, y si quieres también puedes suscribirte y seguirme en Twitter. En segundo lugar, debes darle like a este vídeo y escribir un comentario con tu nombre de usuario en Twitter. En tercer lugar, tienes que retuitear el tweet de mi vídeo, el cual dejaré en el comentario del vídeo. Y esos son todos los pasos a seguir, no son muchos y son bastante sencillos. Ahora, la fecha de sorteo.